Bien, ya estamos de regreso en el toque de queda, señores, que no le quepa lugar a duda mm. a nadie. Este es el toque de queda de la televisión de la región del Cibao. Esto no es que, no, no, no, no, no. Esto es el toque de queda. Dios seguirá siendo fiel por Fuego TV, el canal del pueblo. Saludos a toda la gente que nos sigue a lo largo y a lo ancho de su televisor, tanto en la provincia de Santiago como en su municipio, y también los que nos siguen en los diferentes estados de los Estados Unidos en esta hora, lo bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Bien, y también todos aquellos que nos siguen a través de la red, tanto aquí en la República Dominicana como los que nos siguen en diferentes partes del mundo. Ahorita lo estaremos saludando, algunos pues, por su nombre. Así es que ya en el día de hoy preparado para el invitado que tenemos, que yo sé que va a ser de gran bendición. Y tenemos con nosotros a Luis Tineo. Bienvenido a este es su programa, Dios seguirá siendo fiel. Amén, amén, bienvenido. Le eh, doy la gracia a Dios por la invitación. Y un saludo, un abrazo fuerte a todo aquel que está conectado a través de las redes. Un abrazo de corazón. Qué bueno. Luis, queremos eh, siempre, una de las características de este programa son las entrevistas que hacemos casi a diario, ¿no? entrevistamos eh, diferentes personalidades y, y tú no vas a ser la excepción, queremos conocer porque la gente muchas veces eh, ve la persona, eh, por ejemplo los adoradores, y la gente lo ve en los conciertos, lo ve a través de las redes sociales, pero no saben, eh, no saben nada de su vida, eh, simplemente lo ven, la gente ve a uno y lo saluda, cómo estamos y cómo estamos, pero eh, no, no tienen ese contacto ya directo con lo que es la personalidad y en sí saber eh, si come arroz con habichuela si le gusta el arroz, o cuál es su plato favorito, etcétera, etcétera, no, y hoy pues vamos a conversar un poco contigo. Luis, sabemos que tú eres adorador, ¿cómo llegas tú a la adoración eh, en estos tiempos de que se tornan difíciles eh, en cuanto a, a muchas veces a, a lo que es la adoración, eh, de tu llegar y alcanzar eh, eh, el éxito, podríamos decir. ¿Cómo llegas tú a.? a... Eh, fíjate, porque tú sabes que yo antes lo que cantaba era música circular de mundo. Y para mí fue un, uno, un momen, uno momento en batalla. Porque yo no me daba cuenta, todo aquel que me escuche, que todo aquel que está cantando música circular, o sea, de mundo no sabe que está cantando, es un adorador, pero de Satanás. Hace que la persona, los jóvenes, se pierdan a través de esa, de esa música, porque hay muchos jóvenes que van subiendo y ven a uno y quieren ser como uno, quieren hacer lo que uno hace. Entonces, a través de esa perversería, ahora, ahora mismo, todas las canciones que están haciendo, si no le meten una letra o que la mandan a hacer esto y esto, eh, eh, no se siente bien los jóvenes. Porque antes era, antes era letra limpia, pero ya no. Ya le están metiendo lo que es el ingrediente, lo están disfrazando y ya se están perdiendo los jóvenes. Pero le doy gracias a Dios que me sacó de ese mundo, de ese círculo que yo no podía sacar, salir, Dios rompió la cadena. Qué bueno, entonces cómo tú llegas, ¿Cómo, cómo tú encajas en lo que viene de cantar eh, música del mundo, de, o sea, no música del mundo, sino eh, porque todos estamos en el mundo, diríamos bueno, la bueno, música bueno. liberal del mundo, eh, viene de, de cantar eh, bachata, reggaetón y demás, y desde ahí entonces tú eh, hace hace un acto y dices, no, pero lo que quizá lo que yo estoy vendiendo, o lo que están aprendiendo, no, quizás no es lo correcto. ¿Cómo llegas tú a, a, a entonces a la adoración a Cristiana? Fíjate, eh, la palabra lo dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces Dios pagó el precio por nuestro pecado. O sea que todo el que acepta a Cristo viene siendo hijo de Dios. Es aquí en nueva criatura. Y yo vengo llegando al ámbito de, de la música cristiana. Eh, como yo tenía ese talento porque eh, en, en ese mundo lo estaba utilizando y no me daba cuenta de lo que era que la gente se perdía pero Dios siempre le pone ese talento a uno entonces yo me di cuenta a través de, del hermano Edu, a través del hermano Ernesto que un día nos dijo "Pero vamos a grabar una canción cristiana para probar entonces ahí fue el comienzo entonces a través de esa alabanza vino lo que es el proceso comenzó el enemigo a atacar porque eso es lo que hace cuando tú tienes la chispa de Dios y, y vas adelante Él te va a tentar para que tú te debíes pero gracias a Dios que estamos aquí adorando y glorificando el nombre de Jesús que es lo importante qué bueno, qué bueno eh, Cuando tú comienzas Siempre va a haber levantamientos eh, en todos los proyectos. En, eh, tengo entendido que en todos los proyectos que tú emprendas va a haber levantamientos, muchas veces de, de la misma gente que te rodean. ¿Qué te dijeron la gente que te seguían antes y los que, y, y lo que comenzaron a seguirte ya después de ya tú ser cristiano? ¿Qué te dicen ellos? Muchos quizás, te, ¿qué te decían bueno, cuando tú diste ese salto? Cuando yo di el cambio lo que es cantar esa música y, y cantar alabanza me dieron que no, que ahí no había vida ahí que tú buscas, ahí mira allí tú puedes ganar dinero, puedes hacer esto pero ellos no se dan cuenta que ahí lo que hay en ese mundo, lo que hay traición engaño eh, usted se mete lo que es la a la droga usted se va a perder pero si tú vienes como dicen ellos que no hay vida Jesucristo, el que da vida y la da en abundancia, bueno. usted siempre va a tener, uh, uh, uh, y, y usted va a ver como el que mandaba con usted se le va despegando de lado. Sí. Así esos, son, es. esos son la gente que, que no que están contigo viendo una ventaja, pero cuando te voy a poner un ejemplo, cuando tú le estás dando a una persona, dándole, dándole, y un día no le da. Usted va a ser el hombre más malo para esa persona. Qué bueno, qué bueno. Tu familia te, ha, te han apoyado en este nuevo proyecto que estás emprendiendo. ¿Qué te dice tu familia? Eh, ¿Tú has sentido que tiene un apoyo de tu familia? Amén, sí. Eh, siempre me dicen para adelante porque ese es el mejor camino. Y estamos dándole a Dios también para que ellos lleguen. Porque Dios, los principios, de la familia. Dios quiere que las familias sean unidas, que no estén desapartadas. Y siempre me apoya mi esposa, mi hija siempre me también. Eh, dice, papi, yo quiero cantar también. es el ejemplo que le quiero dar a los jóvenes ahora, que a través de la alabanza y la música cristiana, eh, pueden, no, no le va a hacer daño a, a aquellos jóvenes que están allí sino que es bien. Qué bueno. Luis, ¿ha, ha pensado tú, eh, eh, tengo entendido que ya tiene un video ya listo, que ya eh, ha grabado, eh, ya en varias ocasiones, eh, ¿cómo fue el proceso del video? Mm. Usted sabe que en medio de la pandemia... Eh, lo que se metió cuando cerraron toda la iglesia, porque comenzó lo con ataque. <ríe> y el enemigo comenzó, sabes que el enemigo comienza a traerte este recuerdos. Pero mira, mira, mira esa gente como tan, comenzó a atacarme. Pero algo siempre en la mente, aléjate de mí, Satanás. Yo comencé en la mente, aléjate de mí, Satanás. Y ahí comenzó lo que es adoración. Apártate de mí, Satanás. Solo a Dios adorará y ahí servirá. ¿Usted me entiende? Que eso es lo que eso es lo, que Dios, lo que Dios comenzó a hacer en mí. Cada vez que me atacaba, yo comenzaba a reprender. Solo a Dios tú adorarás y ahí servirás. Y ahí comenzó a fluir esa alabanza. Qué bueno. Y ahí para la gloria está ahí ya. Ya vamos por cinco mil visitas y la gente nos está apoyando. Qué bueno. Aparte de la música, ¿qué otra cosa te dedico Ay, yo que soy barbero también. De la adoración. Oh. Sí, excelente. Estoy en una barbería allá en el barrio, en la yaguita del pastor. Excelente. Eh, un barrio que todo el mundo sabe, que dice, no, que ese barrio es un calentón, pero hay gente buena. Muy, muy interesante, muy interesante bueno, mucha gente profesional es que ha salido de ahí muy interesante, señores este es el programa de los nuevos talentos no importando de donde usted venga y usted, usted ve el programa todos los días usted ve la personalidad que traemos acá pero nosotros hemos entendido que que Dios es poderoso y que Dios siempre seguirá siendo fiel que no importa de donde usted venga lo importante es que si usted quiere echar hacia adelante si usted quiere que su, eh, desarrollar su ministerio, si usted se pone en la mano de Dios, usted lo va a lograr. No importa, donde usted venga hay gente que, que quizás se, se, se aconcoja un poco. Yo soy de tal sitio y la gente me va a ver diferente. No, mentira, eso no es así. Eh, nosotros hemos tenido presidentes que han salido de barrio, eh, eh, tenemos también eh, eh, muchos funcionarios que que hoy también nos dirigen, que han salido de, de, de barrio. Eso no significa que porque usted sea de un barrio, usted tiene que estar casi. No significa que porque todo el que esté en un barrio está metido en la droga, o está metido en el alcohol, o está metido en ganga, no. Eh, eso, eso no es así, hay mucha gente buena, mucha gente trabajadora, hay mucha gente con ganas de seguir luchando y de echar para adelante. Eh, hay mucha gente en los barrios que son muy buenas personas. Bien, para continuar... Eh, me dijiste que era barbero sí. eh, entonces cuando, como te reparte tú entre barbería familia y adoración Amén. No, usted sabe que uno a Dios, es lo de Dios usted me entiende, el momento de Dios yo no lo dejo eso es la barbería, yo tengo un horario de que eh, eh, yo trabajo desde los lunes hasta los, hasta los domingos de la mañana, como los cuitos lo están dando ahora. Pero tú eres el propietario de la barbería. Claro que sí. Okay. Excelente. Usted sabe que si hay algo para Dios, yo dejo todo votado. Excelente. Y fue, candela, de una vez. Excelente. Estamos ahí. ¿Y, la ¿Y la familia? La familia siempre estamos unidas, estamos bien, uh, qué gracias bueno, a Dios. Qué bueno. Trabajando, eh, tirando para adelante. Muy importante porque la familia, usted sabe que. Eh, la primera constitución que Dios creó fue la familia. La familia. Eh, sí, por eso es que el enemigo ataca más la familia. Porque vino a destruir la familia. Qué pero bueno. si usted tiene la chispa de Dios, usted tiene la potestad de, de echarlo fuera. Qué bueno. Metas a seguir en los próximos años. Amén. Eh, por ahí lo que después viene. De, después eh, de Dios. Después amén. de Dios. No, no, hay lo que viene, lo que es un video Nuevo Próximamente Se titula el tema eh, Jesús es amor Un tema que no tiene desperdicio habla también de la familia De la unión, eso es lo que Dios quiere La unidad Y por eso yo le solto Tengo una palabra aquí En Apocalipsis Capítulo 3, versículo 20 Gloria a Dios para todo aquel que está conectado a través de las redes, eh, que es muy profundo. Gloria a Dios. La palabra de Dios se le bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. He aquí y estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo, gloria a Dios, oiga qué palabra, oiga qué promesa, gloria a Dios dice que él, si tú le abres la puerta él entrará en ti lo que te quiero decir en esta hora, gloria a Dios que cuando Dios llega a tu vida todo tiene que cambiar se van los demonios, se van los chismes, se va la tristeza se va la depresión, gloria a Dios, por eso en esta hora yo te solto que busques de Jesús porque el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Gloria a Dios, porque Él murió en la cruz por nuestro pecado para darnos vida por en abundancia. Gloria a Dios. Por eso yo te solto que te acerque a Jesús, porque Él es la solución de tu problema. Qué bueno, qué bueno. Eh, para seguir en esta, este conversatorio en el día de hoy. Eh, Da tus redes sociales ahí para que la gente te siga. La gente bueno, que está la gente ahí. También gente me televisión. puede buscar lo que es en YouTube, Luis Full, en Instagram Luis Full oficial. Ok, Luis? Luis Full. Luis Full es el nombre artístico. Y sí, artístico, porque ahora es que estamos llenos de Dios. Qué bueno. Qué sí, bueno. antes estaba no vacío, estaba no como una vasija. Bueno. Vasija, pero Cristo derramó ese aceite, aleluya, y nos llenó de su presencia. Ahora estamos llenos. Qué bueno. Si una iglesia te invita a un concierto, que invite, vamos a suponer, a Luis Ful, ¿cuáles son los requisitos que tú le pones para ir? No, no, usted sabe que palabra de Dios no hay límite. Quedamos de acuerdo y te y, y, y, y caemos allá. ¿Usted no le dice que le deposite? No, no, no. Ok. No, porque Jesús no andaba en eso. Usted no le dice, deposítame 5 mil. Para yo, ir a, para yo poder estar en ese concierto No, yo no trabajo así eh, Yo canto allá, usted sabe que uno anda en una guagua, una vaina Lo que sea, lo de la gasolina Lo de comer algo, pero nosotros no... ¿Usted andamos, no exige? Yo no exijo. a lo de Dios no se le pone precio Qué bueno, qué bueno sí. Bien, está, está interesante, aquí estamos conversando con Luis Tineo ya ustedes vieron su nombre artístico Luis full lo pueden buscar en sus redes sociales y seguirlo es eh, un muchacho que eh, viene pues de la calle podríamos decir amén, eh, amén. cantaba eh, música que no eran agradables ahora viene a cantar música que es agradable a dios y qué bueno que eh, yo sé que los jóvenes que lo están viendo eh, eh, pueden eh, copiar en esta hora eh, Luis, ¿no has pensado tú eh, salir fuera del país ir fuera del país a promocionar tu, tu video, tu música? Todavía, como está la pandemia ahora mismo no no estamos ahora mismo lo que es salir del país okay. Está no concentrado aquí? Estamos concentrados aquí porque que primero tú tienes que establecerte bien Qué bueno, qué bueno, pero no, ¿alguien no te ha hecho oferta, no? Sí, no. ellos hay han hecho oferta? oferta. Qué bueno, qué bueno. Luis, un consejo a los jóvenes para estos tiempos que estamos viviendo, un consejo. Sí, ese, eh, lo que estábamos hablando, que sin Dios no somos nadie, somos como una jalva sin patas, que no tenemos dirección. Aquellos jóvenes que están ahora mismo, que están sumidos en la droga, que están sumidos en el alcohol que están eh, sumidos en los vicios Amén Dios, Jesús dice vení a mí todo lo que está encargado y cansado y yo lo haré descansar o sea lo que te quiero decir con esto que tú tienes que venir a los brazos de Cristo para que Dios te pueda quitar esa ansiedad te pueda quitar ese problema eh, usted sabe que eso de los vicios no es todo bien eso te lleva a, a, a un momento de desesperación que te puede llevar a, a cualquier vacío, a hacer cualquier locura. Qué bueno. Por eso yo les suelto que se aparten de ese camino, que vengan a Cristo que es la solución. Qué bueno. Luis, tu pastores, el apoyo. ¿Cómo es ah, el apoyo de tu pastores contigo? No, ese, ese pastor, Fausto es eh, como mi papá, mi mentor, eh, mi amigo. Eh, por eso le mando un abrazo, eh, se le quiere mucho allá en la congregación, caminando por la senda antigua. Qué bueno, te ha apoyado él en cuanto a tu música, al video. Eh, siempre te dice, muchacho, tira para adelante, que tú sí, vas a llegar. Él. él siempre fue el apoyo. Veo un, talento, veo un talento en ti, hay que desarrollarlo. Y yo le creí en esa palabra y, y ya está floreciendo ya estamos aquí y, y, y van a ver lo que dios está haciendo otra vez de la alabanza qué bueno es muy importante y te hago la pregunta porque cuando tú tienes personas que te empujan a, a tú seguir tu carrera eh, la cosa se hace más fácil porque tú dices oye pero la gente me está siguiendo la gente me está que siempre se van a levantar sabemos que siempre hay personas que se van a levantar dentro de tu mismo entorno van a tratar de desenfocarte de las cosas Amen. que realmente tú quieras alcanzar, pero en medio de eso siempre siempre va a haber personas que te van decir sigue hacia adelante, yo estoy contigo, estoy ahí, eh, estoy para ayudarte, eh, veo talento, veo entonces eso cuando tú oyes esa palabra, por ejemplo, eso te anima, Esas son palabras que, que an... de, de aliento, por ejemplo cuando de, la gente me levantamiento. cuando la gente me aborda en la calle y me dice veo el programa eh, tremendo, no me lo pierdo Entonces, ¿qué pasa? Eso me anima yo a seguir claro. Por ello estoy yo aquí, porque mire Si no, yo hoy me voy a quedar abajotado. Hoy estamos aquí por el compromiso Y te doy la gracia a ti Que, que, no, no, que te no, forzaste no. a venir A cedirte a la eh. invitación, porque mire El día de hoy, eh, pero ¿qué pasa? Tenemos un compromiso con el público Que siempre nos espera Noche tras noche okay. ahí para disfrutar El manjar que traemos Bien, Luis, ya una palabra final Para pasar a lo que a un corte ya dijiste que tenía esposa que tenía hijos, una hija eh, para ellos y, y discúlpame que me voy a salir un poquito porque no, la entrevista no. para estamos, tu, estamos para, para. Eh, la entrevista para ti no para ellos cuál es el deseo que tú quieres para tu esposa y tu hija cuál es el deseo que tú quieres alcanzar y que, y que tú puedas decir, lo logré, esta era la meta que yo quería para mi esposa mía. Fíjate, eh, juégatela ahí, Luis. Eh, lo que quiero decir que uno lo que tiene que hacer es fiel más a Dios. Fea. Conectarse más. Llenarse más de la presencia de Dios. Porque si tú no te conectas de Dios, es como lo que estaba diciendo, que. Que cuando uno está apartado de Dios, somos como jaiba sin patas, no tenemos dirección. Andamos desalentados, andamos... Pero cuando tú te conectas con el Padre de la Gloria, tú verás el cambio, como todo florece, todo fluye en la familia. O sea, porque la, porque la palabra dice, habla de la familia ahí, que la mujer sabe edificar su casa. Mala necia, con la mano la destruye. Eh, yo quiero soltarle a toda, a toda esa pareja, que a todas esas mujeres que busquen de Cristo que es la solución, porque se vuelve sabia. Todas las mujeres que se conectan en las redes de Dios, se vuelve sabia, sabe entonar la casa. Qué bien. Pero la necia... Con y su mano va a destruir. Pero lo que te quiero decir con esto, que la necia lo que te lleva es a lo que es la alcohol eh, Vamos para la discoteca, vamos para esto, los cuartos lo tiran para arriba, pero la sabia no, la sabia no, la salvia dice no, espérate Vamos a guardar esto. Con esto se puede comprar lo que es una nevera, una televisión, un abanico, en esto, y todo va floreciendo. Así es. Luis ¿Tienes? Muy bien, pero la pregunta es, ¿qué tú quieres para tus hijas y tu esposa que tú digas ah, okay. yo quiero lograr, que eh, yo quiero verla en esta posición o la quiero ver? Usted sabe, yo tengo una niña de 7 años. El anhelo mío es que ella eh, crezca en el amor de Dios y, y, y enseñarla a lo que es el que camino, se le gusta adorar, ponerla a adorar. Ese es el deseo mío. Excelente. excelente. Es el deseo mío que, que estemos todos unánimes. Que bueno, que Dios haga bueno. en nosotros. Mi esposa. Bien, lo que sintonizaron tarde, pues estamos acá en esta pequeña entrevista con el adorador Luis Tineo, nombre artístico, Luis Full, ya me lo aprendí. Mm -hmm. que está con nosotros acá en este poderoso programa. Dios seguirá siendo fiel por Fuego TV, el canal del pueblo no hay duda, un solo televisor encendido en los diferentes sectores de Santiago viendo este programazo en esta hora y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y muchas bendiciones, bien nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con Luis aquí que estará adorando